Hoy, en de los resumos, sino más clásicos de los 90. ¡Cuidado, bebé suelto! Esta es la historia del bebé Pino, un rubicito menemista que nació en la familia más acomodada del barrio. Él tiene dos padres que lo quieren mucho, pero tampoco tanto como para cuidarlo. Por eso tienen una niñera que lo duerme y lo cambia y hace esas cosas básicas de, de bebés. Además, le lee todas las noches el mismo libro que el pibito le dice, bobo. Cuestión que un día la madre, que logró irse de Twin Peaks después del asesinato de Laura Palmer, le quiere sacar una foto al pibito para ponerla en el diario y mostrarle a todo el barrio que es el bebé más rubio y blanquito de todos. Y el marido le dice, sí, sacar la foto, sé lo que quieras, y se va a lograr a la empresa donde seguramente tiene un montón de empleados en negro y con contrato a tres meses. Como el fotógrafo de la familia no está disponible, la señora contrata a otros tres fotógrafos. La cagada es que estos tres fotógrafos son interceptados por estos tres cacos que quieren dar el golpe de sus vidas para retirarse tranquilos. Por un lado está el líder, que es Joey Sasa, que después de integrar la familia de los Corleones, se metió en el tráfico de personas. Después está Ralph Zifaretto, que después de integrar la familia de los Sopranos, se metió también en el negocio de los bebés. Y por último está este rubio que no hizo ningún otro personaje importante. Cuestión que los tres malandrines disfrazados de fotógrafos se meten en la mansión de los millonarios sin presentar ningún tipo de identificación. Y después convencen a la madre, a la niñera y al mayordomo que los dejen solos con el bebé. Y ellos aceptan, les parece una buena idea dejar un nene millonario solo con tres extraños. Y obviamente pasa lo peor, secuestran al pibito, y se van de la mansión como si nada. Recién ahí, estos burgueses desconsiderados se acuerdan de ser buenos padres. Por suerte son millonarios, y la policía cae al toque para ayudarlos. va en realidad el FBI, cae el mismísimo FBI. Por otro lado, los cacos, o a los tres chiflados, pasan más tiempo pegándose entre ellos que cuidando al pibe que acaban de secuestrar. Y el pibito se escapa porque empieza a tener un delirio lisérgico donde mezcla lo que pasa en su libro con la realidad. de la guarida y empieza a zafar de pedo de morirse de formas crueles y dolorosas, como cayéndose de un edificio, o pisado por un auto, o aplastado por un tractor, o morfado por un golila, o incluso de una intoxicación al comer la fruta que es del bicho. Mientras que los secuestradores muestran ser tremendos incompetentes al no poder agarrarlo nunca. Por suerte ellos también van a zafar de morirse de formas crueles y dolorosas. La policía recibe una pista del malo de Tento Retonto que le dice que el bebé está en la casa de una familia pobre. Y como la familia es pobre y la policía está defendiendo a los ricos, entran como si nada y acusan a la mina. Pero al final la mina era inocente y la mía de Laura Palmer se pone medio mal. El bebé no está ahí porque llegó una obra en construcción teniendo más delirios lisérgicos con el libro. Y supongo que es la misma droga la que lo hace zafar de la muerte. Los que no zafan son los cacos, porque uno se cae de lleno en un tanque de cemento y el otro se cae en un contenedor de basura. Y supongo que murieron. Por otro lado, en la casa de los padres menemistas llega el oficial del FBI con algunos datos. Dice que vieron al pibe en un micro, en un taxi, en un zoológico y en una obra en construcción. Y ahí es cuando la niñera piensa. Me parece que el chiquito está haciendo todas las cosas del libro. ¿O será que el libro predice el futuro y se había anticipado todo esto? No, estoy re loca. De cualquier forma, ya sé dónde hay que ir. Boo Mr. El FBI da por sentado que la niñera tiene razón y acepta la posibilidad de que un bebé de más o menos un año haga exactamente lo que dice un libro. Pero aunque parezca una locura, la niñera tiene razón. No sé muy bien cómo el bebé llegó gateando a un asilo de excombatientes. Y acá me pregunto: ¿cómo hizo para encontrar el edificio? ¿Por qué en el libro el bebé Bubu visita a unos soldados? ¿Qué clase de libro es ese? Bueno, no hay tiempo para preguntas, porque en el asilo lo recibe el señor Duncan, que después de ser el dueño de una juguetería de mi pobre angelito, los hijos le lo habrán sacado todo y lo metieron en un geriátrico. Ahí el viejo se pone re contento y todos le cantan una canción porque a ninguno se le ocurre avisar a la policía que hay un pendejo perdido. Y va, son viejos. Cae la familia y se da el encuentro más esperado por toda Latinoamérica, unida. FBI mira orgulloso el caso resuelto, Caradura, ¡Si no hiciste un carajo! Descubrió toda la niñera. Y encima cuando se están yendo, pasan por la guarida de los secuestradores y el pibe empieza a gritar como loco porque le quedó el libro ahí. Y ahí la madre intuye que los cacos están escondidos. Y de verdad, están ahí. No sé cómo sobrevivieron, pero están ahí. Cuestión que cae toda la cana y los rodean. Y la madre está ahí, adelante de todo. Es un operativo policial. y tiene el bebé ahí? Después los malos tiran el libro a la calle, y la señora va con el bebé a agarrarlo. ¡Y nadie la para! ¡Señora, ¿está loca? ¡Hagan algo! Y vos queñás el ojo, Gil, no hiciste un carajo en toda la película. Buah. La cosa termina con los malandrines presos y con el pibito en su cuna. Pero parece que se le antoja un libro nuevo. ¡Cuidado, bebé suelto en China! Lamentablemente, esa película nunca llegó. Me pregunto cómo hubiese sido. Con los mismos villanos, pero en China... Ah, me va a quedar esa duda para siempre. Por suerte tengo como consuelo la remake india. Esto fue el cuidado de suelto resumido sin más. No te vayas acá sin pegarle una me gusteada, y una suscribida, y una compartida, y una instagrammeada, y una redviteada, y todo. Hasta hasta sobre que viene Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.